Pedí que bailaras y bailamos Y te pedí un beso y lo logramos En ese día precioso nos amamos Fue y es un día tan entre tus manos Ese vestido que llevas puesto Me llamó la atención y luego tú tu rostro era de madrugada después me fijé en la hermosura de tu pelo lo bien peinado y bien cuidado que se notaba me fijé en tu boca que me llamaba creí que era un sueño me apareció un nada y te pedí que bailaras y bailamos y te pedí un beso y nos amamos, fue y es un día grande entre tus manos. Y ahora esta noche, más bella que nunca, nunca te había visto tan luminosa y hermosa, porque Dios me regalaba esta cosa, y cubrí tu cuerpo con besos y pétalos de rosa. Recuerdo que todo el mundo me ha admirada y recuerdo los ojos envidiosos de mis amigos. Tú resultabas es una estrella del universo. Yo a tu lado solo era un muchacho travieso. Y te pedí que bailaras y bailamos y te pedí un beso. Precioso nos amamos Fue y es un día grande Entre tus manos